mis amados, Dios les bendiga oh, continuaremos con la quinta parte del Antiguo Testamento que son los profetas mayores como les mencioné los profetas mayores son cinco que son Isaías el libro de Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel y Daniel Mis amados, no hay persona en el mundo que no conozca o haya oído hablar de esta maravillosa colección de escritos antiguos como es la Biblia que contiene registros de los tratos y las instrucciones de Dios para con sus hijos recordando que Dios habló al pueblo diciéndole que Él escogió qué decir y qué escribir eso está en la Biblia y lo podemos leer en el libro de segunda de Pedro en el capítulo 1 versículo 21 cuando nos dice porque nunca la profecía fue, tra fue traída por voluntad humana sino que los santos Hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Nos dice que la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir Para corregir, para en justicia Nos indica que es una, un mapa Que nos enseña el camino a seguir La palabra es la revelación divina del plan y propósito de Dios para la humanidad nos da la verdad acerca de por qué fueron creados los seres humanos y su destino final glorioso sabemos que el antiguo testamento apunta hacia el nuevo testamento que este último, en especial los evangelios lo explica claramente Cada pregunta del Antiguo Testamento Cada imagen que visualizamos al leer la Escritura Cada tipo puede ser respondida Develada y explicada en el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento se nos enseña el, modo, el método de Dios para alcanzar sus propósitos el método de Jesucristo está fundado en el Antiguo Testamento Él enseña por medio de parábolas valora la escritura del Antiguo Testamento como libro de texto aplica el discipulado de doce como forma de gobierno es importante para entender bien todos estos textos prestar atención tanto a su sentido propio de cada texto como a su significación dentro del conjunto de la manifestación del designio salvífico de Dios que ofrece la totalidad de la Sagrada Escritura mis amados hemos venido dando una panorama de los libros y como les mencioné anteriormente hoy vamos a, a iniciar con los libros con los cinco libros de los profetas mayores y para iniciar quiero acotar que en el hebreo se designa el profeta con dos nombres muy significativos el primero es Navi que significa estático inspirado a saber por Dios el otro nombre es Roy o Jose, que quiere decir el vidente el que ve lo que Dios le muestra de forma en forma de visiones en forma de sueños ambos nombres expresan la idea de que el profeta es un instrumento de Dios es un hombre de Dios que no ha de anunciar su propia palabra sino la que el Espíritu de Dios le sopla le inspira Los profetas eran voceros del Altísimo Portadores de un mensaje del Señor Predicadores de penitencia Anunciadores de los secretos de Jehová Como lo expresa Amos. El Señor nos hace estas cosas Sin revelar sus secretos a los profetas siervos suyos Dice Amós en el capítulo 3, versículo 7. El Espíritu del Señor los arrebata, irrumpía sobre ellos y los empujaba a predicar, aún contra su propia voluntad. Como leemos en Isaías 6, Jeremías 1, 6. Tomaba uno que iba detrás del ganado y le decía, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Sacaba a otros de detrás del arado o le colocaba sus palabras en la boca y tocaba sus labios Como leemos en Jeremías 1.9 O le daba sus palabras literalmente a comer Como vemos en Ezequiel 3.3 El mensaje profético no es otra cosa que palabra de Jehová Oráculo de Jehová, carga de Jehová Un, así dice el Señor la ley divina, las verdaderas eternas, las revelaciones de los designios del Señor, la gloria de Dios y su reino, la venida del Mesías, la misión del pueblo, de Dios entre las naciones, y aquí los temas principales de los profetas de Israel. El libro de Isaías conocemos que su autor es el mismo Isaías y que fue escrito aproximadamente 700 a 600 años antes de Cristo. Y el tema es la salvación. Isaías significa Jehová es mi salvación. Aquí podemos observar que el capítulo clave de este libro es el 53. Fue escrito en una época agitada. El pueblo se había alejado de la religión y se había corrompido. Fue escrito antes y durante la invasión a Siria, al final del reino del norte de Israel. Samaria, la capital, cayó en el 722 a.C. El llamado de Isaías al servicio de Dios empezó en el año en el que el rey Usías murió eso lo podemos leer en Isaías capítulo 6 versículo 1 y abarcó un periodo de tiempo de aproximadamente 40 años a través de los reinados de Jotán, Acaz y Ezequiel el profeta Isaías predijo la cautividad babilónica tanto para Israel como para Judá pero también profetizó el regreso de los exilados y la venida del Mesías En los capítulos 9, 11 y 53 Se encuentran las dramáticas descripciones De Cristo y de su reino Escritos más de 500 años antes del tiempo de Cristo El libro de Isaías es una de las grandes obras maestras del mundo Escrito por una persona educada En un buen hebreo Contiene un estilo elevado una expresión vehemente, un sentido ferviente y una vivida imaginación. Está citado en el Nuevo Testamento en más ocasiones que cualquier otro libro. Datos interesantes del libro de Isaías es que no está escrito cronológicamente. Eh, por ejemplo, las citas de capítulos del 1 al 29 son citadas en el Nuevo Testamento Citas del capítulo 40-66 Son citadas en el Nuevo Testamento También en un mismo párrafo Vemos que hacen mención de su tiempo Y a la vez acerca de la venida del Mesías Muchos llaman el libro de Isaías como el quinto evangelio ¿Por qué? Pues porque se presenta en este libro el nacimiento virginal el carácter, vida, muerte, resurrección y segunda venida de Jesús nos describe a Jesús en nacimiento en el capítulo 7 versículo 14 y en el capítulo 9 versículo 6 nos habla de la familia en el capítulo 11 versículo 1 del ungimiento igualmente en el capítulo 11 versículo 2 nos describe el carácter de Jesús en el capítulo 11, versículos 3 y 4 La mansedumbre en el capítulo 42, versículo 1 y 4 La muerte, versículo 53 Resurrección La muerte, perdón, capítulo 53 Y la resurrección, capítulo 25, versículo 8 el reinado glorioso de Jesús nos habla en el capítulo 11 Versículo 3 al 16 y en el capítulo 32 Podemos ver que como les mencioné que el, el capítulo clave es el capítulo 53 Porque aquí nos describe la muerte de Jesús Isaías es llamado el profeta mesiánico por cuanto estaba profundamente compenetrado de la idea de que su pueblo había de ser una nación mesiánica ante el mundo, es decir, una nación por cuyo medio había de venir de Dios una grande y admirable bendición a todos los pueblos. Siempre soñaba con el tiempo en que se haría esa grande bendición y maravillosa obra entre las naciones Dice el Nuevo Testamento que Isaías vio la gloria de Cristo y habló de él Eso lo leemos en Juan capítulo 12 versículo 41 Más que cualquier otro profeta Isaías provee información acerca del día futuro del Señor y el tiempo que seguirá Él detalla numerosos aspectos del reino futuro de Israel sobre la tierra que no se encuentran en ningún otro lugar en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que incluyen cambios en la naturaleza el mundo animal el estatus de Jerusalén entre las naciones el liderazgo del siervo sufriente y otros el libro Isaías como les mencioné es un libro mesiánico y menciona más de una vez la palabra luz, reino y justicia. Paz, amor están vinculados al Evangelio de Jesucristo. Mis amados, les invito a continuar con el siguiente profeta mayor, que es el profeta Jeremías. Que Dios les bendiga grandemente.